Le extendemos un cordial saludo y a través de la presente le hacemos llegar nuestra decisión unánime luego de haber valorado los diferentes aspectos para viabilizar este espacio, concluimos desestimar el espacio de trinitarios propuesto para el desarrollo de las actividades en la diversidad cultural en el marco de San Fermín 2022, considerando que esta área no reconoce el trabajo previo realizado por más de tres años consecutivos tradicionalmente en el espacio de Antonuti en nombre de la diversidad cultural de la ciudad de Pamplona. Consideramos que la fiesta es en Pamplona y el lugar está excluido de la fiesta de San Fermines. Consideramos inviable económicamente el ejecútese de tal actividad en tal espacio. Subjetividad en el razonamiento por parte del área de cultura para tal decisión que no se sostiene con las acciones emprendidas para el desarrollo de estas fiestas. Consideramos que hubo un trato discriminatorio y excluyente, ya que solo los grupos sociales fueron excluidos del marco de fiesta. Reivindicar el espacio de Antonuti como el espacio tradicional para el desarrollo de las actividades de la diversidad cultural en el marco de las fiestas de Antonuti, de Antonuti contribuyendo a la cohesión e integración social. Por las declaraciones sesgadas y discriminatorias de un grupo político y el mismo director del área en plena reunión donde exponen que se trata de recuperar el espacio de Antoniuti para los de siempre. Esas son palabras del director del área de cultura Jorge Urdanos. Antoniuti no es un espacio idóneo para los colectivos de la diversidad. Esas son palabras del grupo político Navarra Suma el día 8 de junio que salió en prensa. Insistiremos en la lucha social por dignificar nuestra labor en el pleno de la sociedad pamplonesa y exigir el respeto a la labor de nuestros colectivos, así como el reconocimiento a su trabajo constante y continuado en el tejido social de esta ciudad, que contribuyen a favorecer la convivencia comunitaria. Les deseamos una feliz fiesta en San Fermín 2022. Nosotros también lo viviremos. Tengo San chance de mirar y tan arriba, y Genuen. Mañana, bueno, Viria Norquitu y tuvo un arriba de la le lo la que está en el lugar de la ciudad de la ciudad de de la ciudad de ciudad de la y de de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la de de guretzako San Ferminakainbeste errotzen dituen elementu herrikoi hori desagerra desagerrarazteko. Eh oso argi utzi genuen ez genuela bazerrera bazerrera joan nahi eta gure apostua mantenduz ba egitaragoa hori eh chikitxoagoa eta apalagoa baina baina jaiaren erdigunean mantenduko dugu dan Zabaldi elkartasunetxean egingo dugu egitarautxo bat eta hemendik bereziki eskerrak Zabaldiri. 9an Matala txokoa e erabiliko dugu eh hori egitaraua aurrera mateko eta bueno amarrean e plaza hau izango da eh jaiaren epicentroa eta bueno hemendik Bascar y bat Ibaterina y Dugu, etaguero, iruñe Rico, Herriko Agustía, convidad en Dugu, que elegirá Eraldo Ibaterina Dugu. Concertucho, batzuk mantendu a Lisandi de estilo desberdinetakoak, bai izabaldin eta bai y izango en Isango y DJ que esta música que está bueno, una hora está abierta, de la postres del mundo, e, en saco Taller Choa. E, taguero bueno pues música e, jaya bueno e, Betico electro charanga greba y indaroque en e, músicas goza actual izango duugu beste un